Y destruyo a la tuya en el Océano Atlántico, en el Pacífico y en el Estrecho de Bering, lo que significa. que ¡Yo gano! Ah, ¡No es justo! ¡Es Personia, el reino más poderoso! ¡Hemos derrotado a Malo por duodécima vez consecutiva! ¡Los perdedores limpian! Pepi, ¿por favor podrías tranquilizarte y dejar de saltar en el sofá? Me ha derrotado a Milovaquia por duodécima vez consecutiva y... Tal vez pueda tener muebles bonitos cuando vayas a la universidad. Oh. Lo siento, mamá. Ahorraré mi mesada para repararlo. ¿Me puedes aumentar la mesada? No era mi intención reprenderte, cariño. Es que tengo muchas cosas en la mente. Puedes hablarme al respecto. Soy tu niña pequeña con grandes orejas. Recibí una llamada de mi antigua compañera de colegio, Marion Cornwallis. Vendrá a visitarnos la próxima semana. ¿Lo ves? ¿No te sientes mejor? Si alguna vez necesitas hablar de... Espera, Marion Cornwallis, conozco ese nombre. Bueno, es la conductora del programa de televisión Esa Casa Encantadora. ¿Recuerdas? Vimos el episodio en el que recorrió el castillo de Moco en Hoboken. ¡Oh, sí! Moco tiene 36 baños con un tanque de delfines en cada uno. ¡Quiero un tanque de delfines! Oh. ¿Qué? El asunto es que ella es una exitosa y gran celebridad de la televisión que viaja a las casas más hermosas del mundo. ¿Qué va a pensar de nuestra casa? ¿Qué tiene de malo nuestra casa? ¿Le hace falta un tanque de delfines? ¡Pero es hermosa! ¿Y qué? ¡Tú eres creativa! Pon un poco de pintura en los muros, arroja unos pañuelos desechables en latas de sopa y se verá como nueva. ¡Es una idea maravillosa, Peppy! ¡Menos la parte de las latas de sopa! ¡Voy a hacerlo! Nunca creí que esta casa vieja se viera tan linda. Buen trabajo, mamá. Estoy segura de que Marion quedará impresionada. Oh, es ella, Pepi. Erguida, por favor, Hazte tus zapatos. Marion, te ves maravillosa. Lidia, han pasado años. Mira a esta preciosa jovencita y a un adorable ni... Oh, criatura. Me recuerdo cuando solo eran promesas en los ojos de su papá. ¿Qué significa eso? Oh, niñas, ya váyanse oh, okay. y diviértanse mucho en el cine. ¡Ay, Lidia! Me encanta lo que has hecho en este lugar. Es tan cálido, agradable, familiar. Oh, oh, oh, oh. ¿Y recuerdas cuando Wally Whittle se sentó en la escalera de tu edificio llorando porque decidiste casarte con Chuck? Oh, <risa> Wally Whittle no tenía idea de que estaba interesado en mí. Oí que es un exitoso policía de bicicleta. Siempre tuvo buenos muslos. Oh, espero que hayas dejado lugar para el postre. Triángulos de arándano y queso menos grasa que un cuadrado. ¡Oh! Ay, ¡Ay, Lidia! Esto es maravilloso. Eres una cocinera fantástica, tus hijas son preciosas y tu casa es encantadora. Me gustaría presentarte en mi programa. ¡Oh, claro! ¿Pero nuestra humilde casa? Creo que sería un segmento grandioso. Lo llamaremos Casa Pequeña Corazón Grande. Conduzco mi brigada de elefantes por los Alpes y tu base secreta es mía. ¡Gano de nuevo! ¡Los perdedores limpian! Deja de avergonzarme, Pepper. Como si no fuera bastante malo que me ganes repetidamente en este tonto juego, vas a vivir el sueño de mi vida. Salir en televisión. ¿Qué? Tu sueño es estar en Mágicos Guerreros de Narn, no en un programa aburrido que te dice cómo hacer que la plata brille. Puedes recibir una invitación a mágicos guerreros de Narna, sí. si sí, conoces a alguien. Ahora, si tu programa de decoración fuera hecho en mi casa, yo podría pasar casualmente con mi toga llevando mis herramientas místicas. ¿Aquí? Milo, el programa se llama Esta Casa Encantadora. ¿Y? ¿Eh? Y bueno... No, no, no. <risa> Tenemos otra habitación. Te presento el Salón Terciopelo. <risa> qué desperdiciamos todo ese tiempo en tu habitación sucia? ¿Juguemos aquí? No, Pepper, No puedes entrar en el salón terciopelo. Está prohibido. ¿Qué? ¿Por qué? Es para ocasiones especiales. ¿Qué ocasiones especiales? No hemos... tenido ninguna. ¿Has vivido aquí desde los tres años y nunca has puesto el pie en esa habitación ni en tu cumpleaños? Mm, mm. ¿Navidad? Mm, mm. ¿Ni cuando ganaste la categoría de tercera dimensión en la Feria Juvenil a pesar de las probabilidades? No. Pues no me parece correcto. Mamá sabe por qué no me deja entrar y la respeto. Los padres tienen sus peculiaridades y esta es la de mi mamá. Ayúdame con esto, ¿sí? Me alegro que mamá no tenga esas peculiaridades. Ella jamás se enloquecería por una tonta habitación. ¡No, no, no! ¡No es el tipo de mueble que yo ordené! ¡Mamá! Oh! ¿Qué haces? ¿Y nuestras cosas? Esos muebles serán muy escuálidos para aparecer en televisión. ¡Mira estos muebles! ¡Son tan elegantes! ¡Demasiado! ¿Cómo pagaremos esto? Son alquiladas, pero solo para el programa. Así que apreciaría que no trajeras a tus amigos hasta que termine el rodaje. Di un depósito grande por estas cosas y no quiero arriesgarme. ¡Y no patines en la casa! ¡Los albañiles están aquí! Mamá decidió que necesitábamos una chimenea. ¿Qué? ¡No! ¡El papel tapiz lo terminaron ayer! Por cierto, uno de los obreros es muy atractivo. Pepi, traje a alguien para que vea tu habitación. Nicky, luego te hablo. Pepi, el Stadius, es nuestro decorador de interiores, va a ayudar a arreglar un poco tu habitación y está de acuerdo en hacerlo sin cargo. <risa> Eso significa gratis, así que no seas grosera. ¿Cómo estás, Ana? Dime, Tadius, ¿qué opinas? Shh. Los muros hablan con Tadius. ¿No los escuchas? ¡Ayúdanos, Tadius, ayúdanos! ¡Es horrendo! Pero Tadius puede solucionarlo. Tendremos que hacer un remodelado completo. Pero a mí me gusta mi habitación así. Y bien. ¿Qué clase de estilo tienes en mente? No lo sé. Algo que vaya con la personalidad de mi pepi. Después de todo, es su habitación. Algo que sea femenino, elegante, tierno y rosa. A Dios le agrada. ¡Ay! ¡Odio este plástico! ¡Mis piernas están sudando! Es para que el sudor de tus piernas no arruine la tapicería. soda. Tadius tenía que redecorar el interior del refrigerador debido a las puertas de cristal. Naturalmente la comida debía ser espacio para las flores. ¿Quieres una flor? habitación parece como si una muñeca hubiera vomitado en ella Darius pensó que la transición sería más fácil si la hacíamos mientras dormías Oh y ponte estas pantuflas antes de pisar la alfombra pero póntelas dónde está el televisor ¡Creí que solo había sido una pesadilla! ¡El televisor no le hace daño a nadie! Y sí, ¡La filmación es hoy! ¡Quiero que todo esté brillante para cuando Marion llegue! ¡Puedes ver la televisión con Moose en el cobertizo! ¡Olvídalo! Voy a ir a casa de Milo, donde no tengo que preocuparme por arruinar el raso. No importa lo que sea eso. Pero vuelve a las cuatro para estar listas para la filmación. <risa> ¡Un juego más, por favor! ¿Sí? Milo, es aburrido. Siempre gano. Aquí tienen, niños. ¿Quieren tartaletas de limón? Pienso prepararlas cuando cocine para la boda de Henrietta Lebowitz. ¿Qué opinan? Gracias, Gracias. Mmm, Tendré que venderlas al doble. Nadie pone reparo en el... Soda, sub... por favor! ¿Otro juego? ¡También yo! ¡Gracias! La emoción se fue. ¡Juguemos fútbol interno! A menos que quieras jugar en el salón terciopelo. ¡Juguemos fútbol! Confiesa, Milo, ¿no mueres por entrar en esa habitación? No. Camisa o piel? ¡Allá va, Pepper! ¡Allá va! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! ¿Qué? ¡Pusiste un pie en el salón terciopelo! ¡Estamos arruinados! ¡Ay, por favor! ¿Quién vas a verlo? Mm. Esta historia continuará. ¿Milo? ¿Pepperan? Lo sabe. Tiene ese radar de mamá y lo sabe. Milo, ¿no crees que tomas esto demasiado en serio? Dile que yo lo hice. ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién te crees que eres? ¿La reina de España no estás autorizada a entrar en esa habitación más que yo? Ustedes no. Ah. ¡Corre, Pepper! ¡Corre! Te dije que corrieras. ¡Ve con Nikki! ¡Ahí estarás a salvo! ¿Puedes creerlo? No? Una habitación en la que nadie puede entrar. Es como el salón rehusado, pero los únicos rehusados son ellos. <risa> <risa> Ay, Nicki, qué ocurrencia. Muchas gracias por invitarme a comer, señores. ¿Puedo ayudarles en algo? Bueno, supongo que puedes poner la mesa del comedor. ¿Quieres que te enseñe? Creo poder hacerlo sola. Pide que eres alérgica al rábano. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es la vajilla china pintada a mano por las monjas del Himalaya en el siglo XII. Solo se usa si el embajador francés o el líder en el parlamento vienen de visita. ¿Qué ocurre aquí? Lo siento, es tan bonita que pensé... Oh, Peperán. Si usamos la vajilla china a diario, entonces no tendremos nada que usar en ocasiones especiales que rara vez se presentan. Por eso usamos plástico reciclable. Contorsionista. Pepe Ran, ¡Hola! ¿Quieres venir a jugar loco Lococong en mi estación 8000? De acuerdo. Seré la jugadora mm. uno. ¡Oye! ¡Esto es lo más fantástico que he visto! ¡Ay! ¿Qué está haciendo esa niña en el órgano? Casi arruinas el único instrumento musical que tenemos en caso de que el maestro nos visite. Ceni, y... sienta. Vestida de verde. ¿Qué tal? ¡Peperán! No pise el césped. ¿No sabes leer? ¡Ah! ¡Dice no pise el césped! Y si la fiesta de la compañía se hace en nuestra casa este año, el césped no estará totalmente verde. ¿Mm? Acabo de hacer unas galletas en mi horno mágico. ¿Quieres probarlas? ¿Cómo te atreves a usar la cancha de baloncesto? Nadie puede entrar ahí, ni nosotros. Y si finalmente decido comprar un equipo profesional y tengo el dinero, no podría hacerlos jugar en una cancha con la duela usada. ¡No, jamás! Hola, Peperán. ¡Yo no hice nada! Como digas? Lo siento, es que he tenido un mal día. Lo sé. ¿Quieres pasar? <risa> Ya, en verdad tiene muchos... ¿Qué son? Gatos. No son míos, pero alguien tiene que alimentarlos. <risa> oh, siéntate. Oh. Todos en el pueblo dicen que deberían encerrarte. ¿Un dulce? Creo que lo eché a perder, en casa de Milo pisé ese tonto salón terciopelo, en casa de Nicky puse en la mesa la vajilla china, después accidentalmente toqué el órgano de la mamá de Dieter, francamente, oh, no entiendo qué les pasa a todos en este lugar, todos tienen habitaciones perfectamente buenas, canchas de baloncesto o césped que se reusan a pisar. ¿Ves ese mantel que está ahí? Estuvo en un armario durante 25 años. Lo guardaba para una ocasión especial. Guardaba esto por si algún día Billy McGraw llegaba a venir. Estos cojines decorativos eran para el príncipe Alberto. Este traje de baño para una fiesta en la playa. Este disfraz era para mi carrera de luchadora profesional. Y esos dulces que te estás comiendo estuvieron en el estante 30 años esperando una ocasión especial. todo ahora qué pasó un día desperté y el príncipe alberto estaba muerto descubrí que la lucha profesional era un engaño y billy grad oh, esa es otra historia entonces decidí que todos los días son ocasiones especiales y empecé a usar mis cosas quieres ver fotografías de cuando buceaba en la gran barrera Irme, es hora de la filmación. ¿No quieres llevarte unos gatos? Bien, hagamos una fila gentil y civilizada y todos podrán hacer un recorrido rápido por el Chateau Pearson antes de la filmación. Todos deben llevar pantuflas de papel y cubiertas corporales, sin excepciones. Pepi, ¿eres tú? Oh, creí que nunca llegarías. Tienes que arreglarte. Me alegra que esto sea temporal. Bueno, era mi intención hablarte de eso. Iba a ser temporal, pero es tan exquisito que realmente creo que... ¡Madre, no! Bueno, hablaremos de eso más tarde. La cosmetóloga de Tadius usted convertirá en una linda muñeca para la filmación. ¡Mamá, espera! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Ay, la muñequita puede hablar con su madre después de que la maquillen! No... Opines. Ahora es tu turno. El salón fue diseñado por Tadius para combinar el estilo neoclásico y Luis XV. ¿Alguna pregunta? Adoro su biblioteca. ¿Podría tener una sin construir otra habitación? Tadius responderá a eso. En el caso de Lidia no existía una biblioteca, así que simplemente remodelamos la habitación de su hija pequeña. ¿Está ¡Es una maravillosa ah, idea! No, sí. ¡Es fantástico! ¡Yo quiero una! Y así concluye el recorrido. ¡Mamá! ¡Tengo que hablarte de todo esto! ¿Y tus duraznos? Se supone que debes traer varios duraznos en el delantal, como si acabaras de reunirlos al azar en nuestra huerta. ¡Mamá, no tenemos huerta! ¡Claro que sí! ¡Voy a, a poner una, una idea! ¡Estoy harta de los adultos y sus salones de terciopelo! ¡Oh, tranquilízate, cariño! La vida es para vivirla, no para cubrirla de plástico, ocultarla con biombos de seda, protegerla con vitrales... ¿Y toda o... la razón! He estado recorriendo casas sobredecoradas en las que nadie vive durante tanto tiempo, que me emocioné cuando vine aquí a una casa real. Pero, ¿no te gusta cómo se ve ahora? Es totalmente preciosa, pero no es real. Lo que hacía tu Casa Especial, Lidia, no era la tapicería perfecta o el decorado caro, aunque estos cordeles son divinos, ah, Pero no se trata de eso, lo que hacía tu Casa Especial era que se notaba que las que vivían aquí se amaban. La señorita Marion tiene razón, es lindo tener cosas buenas, pero si tienes que prohibir que tus amados las usen, ¿qué caso tiene? ¡Sí, sí es cierto! Es. Ay, oh, creo que enloquecí un poco. Eh, estaba tan preocupada por impresionar a los demás que olvidé lo que es importante. Niñas, vayan a ponerse su ropa normal. ¿Y qué hará Dios, con estos? Llévatelos, llévatelo todo y saca mis mascotas viejas y mis muebles de la cochera. La verdadera familia Pearson saldrá en la televisión. La mujer Tundra estará en el programa. ¡Grandioso! Le llamaré a Milo y haré que traiga su colección de ropa sudada por celebridades. Mm, no... Hoy, en esta casa encantadora, tenemos a la familia Pearson y su maravillosa casita en Hazelnut. Lidia, tu casa es tan cálida y confortable. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, en realidad es muy sencillo. El hogar es donde está el corazón. Es una filosofía maravillosa. Por favor, continúa. Bueno, primero que Brindemos nada. Brindemos por esas monjas. Clink-clic. No hay nada en mi casa que mis hijas no puedan usar. Mi querido Agustín, Agustín, Agustín. Quiero decir que es bueno tener cosas lindas para invitados y ocasiones especiales. Buena canasta, Gwen. ¿Pero acaso no todos los días son especiales? No temas arrojarla con todas tus fuerzas. ¡Uy, uy! Por lo de tu auto, papá. Olviden el tonto auto. Ligas mayores, aquí vamos. Y en realidad, ¿no creen que la familia es lo más importante? Pepi, ya basta. ¡He conquistado a tus ejércitos! ¡Soy el dueño del mundo por primera vez! Oh. No. ¡No abuses, Milo! ¿Verá? Billy God, llegas tarde. ¡Ay, por favor, niña, no te enfades! ¿Te traje pollo? Cuando los santos, cuando los santos, cuando los santos van marchando, como quisiera estar con ellos. Cuando los santos van marchando,